Tal vez solo en algunos países primermundistas y en desarrollo, es normativo y casi obligatorio instalar una cámara en tu coche, conocidas como Dashcam. Por motivos de seguridad, como lo es a la hora de aclarar o investigar algún tipo de incidente o siniestro. Sin embargo, y quizás muy pronto, tendremos que instalar ese tipo de cámaras en el resto del mundo. A lo largo de este video daremos un paseo por el peor contenido de tipo paranormal que ha sido captado por cámaras Dashcam. Estos son 7 videos paranormales captados en carreteras. Dashcam <risa> Este video nos lo deja el famoso canal Breakman, Quien lo menciona como un caso real tomado en Singapur Este conductor al pasar más de una hora recorriendo la carretera de Bukit Tima La dashcam de este vehículo de buenas a primeras capta algo que Al día de hoy no tiene explicación alguna Manténganse atentos Al parecer es una mujer parada en el muro de contención que separa el carril de la carretera. Lo que es inquietante es que ciudadanos de esa ciudad señalaron que la ropa que lleva puesta es imposible de conseguir hoy día. ¿Es identificable que es de otra época? ¿Simplemente alguien quien padece de sus facultades mentales? ¿O quizá algo más? ¿Tú qué opinas? Este metraje captado en China muestra a una mujer La cual de repente hace manifiesto aparentemente de la nada En una carretera en carriles de alta velocidad ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde cae? ¿Escalaría hasta el nivel de la carretera? ¿O cómo es posible que si hubiese bajado de un auto a esas velocidades, logre permanecer de pie y caminando de esa manera? Y me pregunto, ¿quién querría caminar aquí y para qué? ¿Tú qué dices? Número 5. Del canal Top Terror, y captado en Hong Kong el auto que vemos es golpeado y haciendo que pierde el control Pero ¿qué es lo que lo golpea? Solo podemos apreciar una especie de neblina en el momento exacto en que el auto parece ser impactado. Y al salirse del camino vemos algo similar que ha entrado en él. Lo extraño aquí es, ¿por qué específicamente a este auto? ¿Tú qué dices? ¿Efectos de video o tal vez algo más? Número 4 Top Terror nos entrega algo más Pero no menos terrorífico Titulado Extraña cosa en el camino Captado en Estados Unidos Un hombre viajando en una no muy transitada carretera por la noche Todo parecía normal hasta que una especie de sábana blanca Pasa por encima del coche Ahora... ¿Qué de extraño es la sábana blanca arrastrada por los aires? Si te fijas bien, es el movimiento de sí sola, o algo debajo de ella. Dime tú, ¿es acaso un levantamiento de algo que parece en unos brazos, como de una persona, o me equivoco en lo que yo veo? Aunque sea una simple sábana, ¿no te parece demasiado extraño todo en sí? Ahora dime, ¿qué ves tú? Número 3. Del legendario. Dross Rotsang, extrajimos este metraje, captado nada más y nada menos que en México. Se muestra como una mujer, quien al parecer al conducir de noche, se topa con esta cosa extraña. Véase y escuchen la terrorífica reacción de la pobre y desafortunada mujer. Pero, ¿qué son estas cosas? Dime, ¿tú qué crees? ¿Simplemente personas desnudas? Si les doy mi opinión, yo no lo creo. Número 2. Desde Dross hasta los mejores top 10 y posteriormente decenas de canales más hablaron de este singular metraje. En el video se muestra cómo un youtuber llamado Joe, que viajaba en su vehículo durante la noche, observa en la orilla de la carretera a una persona o ser de aspecto muy, pero muy extraño. Este decide hacer una vuelta en U de regreso para esta vez tomarlo con su cámara. Lo que este conductor no esperaba es que dicho ser, se acerca bastante a su vehículo, sacándole el susto de su vida. Lo raro de acá y aún más extraño es cuando de un tiempo después de publicado este video, un tipo de la Ciudad de México aseguró que un día que iba caminando con su amigo por debajo de un puente, vieron repentinamente a un ser muy similar al de este video. Algunos argumentan que es una máscara, incluso que es de otro planeta. Es algún tipo de espectro que vino del más allá, incluso señalado como un demonio. Sin embargo, si a ti se te apareciese por la noche en medio de la nada, apuesto que también se te quita el hombrecito. Número 1. Un clásico de varios canales que no podía quedar fuera lo cual sin duda es mucho peor encontrarse con algo así en una solitaria carretera por la noche pese a cualquier otra cosa se habla y rumora que lo que grabó este hombre y la dashcam de su coche bien podría ser un ente, un demonio, una persona carente de sus facultades mentales o bien una bruja muy peligrosa sea lo que sea, no se puede negar que es bastante más aterrador y perturbador que todo lo anterior expuesto ante los mencionados metrajes. Míralo por ti mismo y valora por cuenta propia la inquietante reacción de este desafortunado conductor.